Bueno, en este momento tenemos con nosotros ya conectado al doctor Marcos Bonilla, presidente de la Asociación Médica Dominicana, aquí en Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Marcos, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Alegrándome de poder verlos y oírlos. Hey, gracias, igual gracias. nosotros. Mira, la pregunta básicamente y única es, cuáles las expectativas que tú tienes como presidente del Colegio Médico Dominicano acerca de los temas que debe tratar el presidente electo, próximamente presidente de la República, este 16, este domingo 16, en la toma de posesión. Correcto. Mira, con respecto a lo que es el sector salud, yo considero que los puntos importantes tienen que dividirlo en dos aspectos básicos. La atención a los usuarios, verdad a la, a la ciudadanía, y el bienestar a los médicos. Porque eh, no sé si ustedes se han notado que muchas luchas siempre se basan en lo que es el cuidado de los hospitales, equipar hospitales, eh, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero el, el punto de vista de al médico muy casi siempre es descuidado. Eh, entiendo que el país en estos momentos está en una crisis sanitaria, que está entrando en una crisis eh, económica y va a agudizar, al menos que las nuevas autoridades logren hacer un buen trabajo. Pero esos son esa es la división que yo considero debe tenerse y puntualizar cuáles son las ofertas que nos trae nuestro nuevo presidente. Y el manejo de la crisis, Marco, el manejo de la crisis sanitaria, ¿cómo tú crees que debe manejarla el gobierno? Eh, lo primero es la unificación. Debe unificar comité, comité financiero, comité de salud, comité de iglesias, comité de lo que actualmente son co los comités COVID, incluirlos, para lograr una lucha de que se... para erradicar esta pandemia y reforzar las medidas que se tiene con la ciudadanía para bueno. que cumpla todos los protocolos... Los... Bueno, sí, adelante, Bien. sigue, continúa. Correcto. Entonces, eh, basándonos en eso, es que consideramos que deben tener eh, eso a cápite. Y vuelvo y te digo, ya luego como médico, como al sector salud, lo que es también enfatizar por el bienestar del médico y de, la, de, todo, la, de todo el sector salud, con Entiendo. la finalidad de que tengamos una mejor condición de vida, tanto en salario como en condiciones eh, de bienestar para poder seguir sucumbiendo, seguir sobreviviendo a esto. Bueno, gracias Marcos Bonilla por eh, tus expresiones, por el criterio que tiene acerca de las expectativas que debe tener eh, la República Dominicana con relación al discurso del presidente electo el próximo 16. Bueno, vamos uh. inmediatamente en la continuación de nuestro programa a escuchar. Eh,